Para ofrecerles algo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia, para sacar adelante a mis hijos. Por el tema del racismo de mi país. Venir por mi familia. Hay de todo, como en todos los sitios. Observo que muchas cerradas y tienen miedo. Genial, genial, sí, sí. Bueno, sí, encontrando también muchas cosas buenas, también muchas cosas malas, regular. Hablan lo necesario. Más relación de trabajo. Hay que relacionarse, ¿sabes?, integrarse. En curso y en EPA también, profesores. Hablamos el mismo idioma, pero hay cosas que no nos entendemos. La soledad es algo que no se lo desearía a nadie, es algo... ...horrible de sentir. Que de repente sí que es extraño a la, a la familia. Tienes que pasar tres años ilegal. Me de Me medio de así. Pues que sean más espontáneos con nosotros. Un poco más de solidaridad y un poco más de confianza. No da importancia a lo que piensa la gente. Que se respeten a la uno, cada uno, tan como es. Muchos. Bastantes, ¿no? Que hay muchísimos. Claro, es que me gusta nada, que bueno. ¿Qué te gusten? Buscando una vida mejor. La mayoría suelen venir a trabajar. Para llevarse las cuatro perlas que ganan que gana y que roban. Lo que nosotros no, no lo hacemos por lo que fuera, lo hacen ellos. Gente con una formación muy elevada acaban limpiando casas. A Remanguchi, eh, al Abekineto y Castro Ardoacenekin. Tengo amigos y todo. No hago distinciones. Con los que conozco no tengo ningún problema. Hondo, o sea, experiencia hola. Hombre, es bueno hasta, hasta cierto punto. Me gusta de tonadera. Es difícil, ¿no? Pero pues hasta una cifra. Cuando hay paro, se culpan los inmigrantes como que nos quitan el trabajo. Yo creo que más bien una amenaza. Cultura gustieta, bueno, y castelco nada. Está aquí el integrator de Tenec. Para buscar cultura en Barnett, que en Se tienen que, que amoldar aquí. Muchos dicen que aprenden vasco, pero yo todavía no he visto a ningún inmigrante que hable vasco. En Mengo Azdutel, en Mengo Iritia, es normal en añona. Hay prejuicios. No se incomoda su presencia. Vengo ahí, lana que encendí y te daba yo, mi gusto te cedo. Y si te ha desfamado, que ahora se te ha está la cura, así en la Lo distinto nos asusta, parece, pero es distinto nada más. en información, así en ver con lo que te, ya que te co, a tan no en no estos No sé, un poco más de complicidad. Pero si nos roban, para mí que vengan todos los que quieran. O sea, que estoy echando a la invadida perdiendo un no, ¿eh? No, no, no, no, no.